Te sueño por la madrugada, me levanto solo hasta mi cama Dice que de mí no quiere saber nada, pero yo sé que por dentro tú me extrañas Dice que te Dime cuánto cuestas Te fuiste sin despedirte Baby, no sé por qué tú lo hiciste como un chiste Te vi con otro más, no sé por qué tú me envolviste Pensé que lo nuestro era en serio Quería fama y dinero Ahora estoy aquí, yo me quedé soltero Ahora hago todo lo que yo quiero Contigo quería recorrer ¿Dónde estás? Dime la llamada porque tú no contestas Yo aquí exigiendo las respuestas Si te pagaría, dime cuánto cuesta Yo te quiero, quédate conmigo Arrebatado mirando tu foto Me tienes con el cola demasiado roto Sé que tú te para pensando en nosotros Ya prendiste otro fil y lloraba por otro ¿Y ¿Dónde estás? Te quiero ir a buscar Pensándote, ya no puedo más no puedo. Me tienes Te pagaría, dime cuánto cuestas.